La persona que no pueden um, o tienen problemas técnicos pueden escribir en la parte del chat. Ustedes pueden ver en la parte acá. de abajo. En la parte Ayúdenme. de abajo escúchame para explicarle cómo ayudar. Okay? En la parte de abajo tienen tres puntos que dice chat. En este chat si aplastas va a haber una posibilidad de hablar con todo el mundo o vas a ver los nombres de las personas. Michelle, que es la persona encargada de la parte técnica, y Cynthia, que es la persona aquí, Cynthia Borja, son las personas que más saben de esta plataforma. Si tienen algún problema técnico, por favor, escriben un mensaje solo a ellos. A decir que, por favor, no puedo prender la cámara o alguna otra cosa, ¿no? Mientras no están hablando con el grupo, por favor, cierre el micrófono. Por ejemplo, ven como Laura está abierto su micrófono, pero le pongo, a ella, sí, ella misma cerró su micrófono y cuando quiere hablar puede abrir el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si alguien todavía necesita ayuda, escribe un mensaje a Michelle o a Cynthia, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Okay. En mi caso ya apagué el micrófono. Hola, Bian Bianca. ¿Tú eres Bianca? <ríe> si no le gusta el nombre que está pu puesto o si tienen un, un número aquí, mi amiga, 15028214. <ríe> no, no. No soy, tus... no, no soy Bianca. Cambia? Entonces cambia su nombre poniendo el curso encima de la cara, aplasta los tres puntos. Y hay un espacio que dice Rename, Rename. Rename, si aplasta, puede cambiar Bianca por cualquier nombre. Entonces, gracias, sí, es la, es la computadora de mi hija, buenas tardes. <risa> Muy bien, y si no quieres que le llamamos Bianca, entonces cambie tu nombre, por favor. Gracias, gracias. <risa> ok, igual mi amigo que dice solo iPhone, que está ahí con su teléfono. Por favor, cambia poner un nombre, mi amiga aquí, 150282, por favor pon el eh, aplasta aquí en el cursor donde dice punto, punto, punto. En el penúltimo dice rename, rename, renombrar, aplasta ahí y podemos cambiar tu nombre. ya. También aquí, la otra amiga aquí, amigo, no, no te veo porque está con los audífonos, no sé quién es ahí, el iPhone y los otros, por favor. Queremos que todos estén con cámaras y nombres bien puestos, ¿de acuerdo? Igual que tiene Roquelin, que la Mónica, Marcia, perfecto. Estela, exacto. Walter, perfecto. Argelis, William, muchas gracias. Belén, está muy bien. Esto es como queremos ver la gente. En el caso que después de cinco minutos más, si no veo caras de Carlos, Lourdes, Cecilia y Janet, les voto del aula. ¿Por qué? En esta aula queremos explicarles otra forma de manejar clases que tiene mucho que ver con el uso de nombres y caras. Y eso sí no se puede hacer si la gente niegue poner eh, con sus cámaras. Entonces, por favor, Jenny, pon, uh, no quiero ver el UCAM, quiero ver tu cara, por favor. Eso es muy importante. Ok, para comenzar, um, solo un chequeo en Zoom. Uh, todos ustedes, alza la mano si ya han utilizado Zoom en el pasado. Uh, no sé, Antonio, ¿has utilizado este formato, este teleconferencia de Zoom antes? Belén, sí. No, Belén, no, sí. nunca, nunca. Okay. Antonio, Primera no. Vez. Antonio, no. Alza la mano que sí, si sí, sí han utilizado, solo Belén ha utilizado antes y Carmen. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solo Belén, Carmen, y Brocalín y Marta. Solo cuatro personas. Y Argel es solo un dedito, entonces está, está dudando si ha utilizado <risa> Okay. Bueno, por si acaso, lo que queremos eh, confirmar con ustedes Zoom es una manera de hacer teleconferencias gratuito. Eh, pero si tienes la cuenta gratuita, solo tienes 40 minutos. Pero si estás en nuestra cuenta, no hay límite de tiempo y se puede grabar. Tenemos otros beneficios y esto cuesta más o menos, me parece, es $15, $14.99 por mes. Y Zoom es de una manera un poquito más sofisticado que otras plataformas porque se pueden ver nombres y se pueden crear eh, grupos pequeños de trabajo. Y um, eso sí es especial. Entonces, solo quiero eh, llamarles la atención a Zoom y por si acaso deben, Siempre estar actualizado en Zoom y eso significa que tienen que poner el cursor en la parte arriba donde dice zoom.us y revisar por las actualizaciones porque con todo el uso, Zoom es una plataforma que acaba de ofrecer, Patti, gratuito a cualquier docente eh, están ofreciendo su plataforma. Entonces, tiene mucho tráfico ahora y en, por ende tiene muchas revisiones. Entonces, cada vez que entran, por favor, actualizar su versión de Zoom, ¿no? Todos están bien, todos están con sus micrófonos cerrados, eh, como deben ser. Cuando quieren hablar, simplemente abre el micrófono y habla, ¿ok? O si quieren... Ahí está Antonio y si necesitas o quieres decir algo pero no quieres decirlo al grupo eh, lo que puedes hacer es simplemente escribir aquí en la parte de abajo en el chat tú puedes escribir algún mensaje al grupo entonces si yo pongo aquí hola todo el mundo puede ver hola lo que quiero es pedirles que todos por favor saluden y nos, nos indiquen en qué ciudad están ahorita para poder eh, documentar por tener una lista de quién realmente estuvo presente. Por favor, simplemente, hola, soy María Gloria, yo estoy trabajando en para cualquier ciudad. Por favor, escribe esto. Entonces, ahí está la Cintia saludando, Antonio, pero di, hola, soy Antonio, no soy Bianca, soy Antonio, no. Entonces, indica esto allí, por favor, todos, Walter, muy bien, Walter, perfecto, Walter, somos vecinos, yo estoy aquí en Cumbaya, tú estás en Tumbaco, muy bien. Ahora tenemos a Antonio Nambato, ¿alguien más? ¿Dónde está todo el mundo? Argeles, muchas gracias, Argeles. Valencia, estás en Los Ríos, muy bien, Belén, bienvenido, Belén. Hola William, de Caracas, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo en Caracas ahorita? Abre tu micrófono, William. Sí, ¿cómo está? Sí, buenas, buenas noches. Yo soy de Ecuador, soy de Santa Elena, pero estoy haciendo un doctorado acá en luca en Venezuela, y me cogió la cuarentena, no pude regresar, pero yo soy de allá y me conecto de acá con mi colegio también. Muy bien. Lo lindo de estar en línea es que no importa dónde estás en el mundo, se puede estar todos juntos ahorita. Entonces eso, qué maravilla que estás ahí. Patti, muy bien, ¿cómo estás? Desde Guayaquil, ¿qué tal las cosas? ¿Un poquito más tranquilo hoy día? Más o menos. Patti, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, ahí, ahí estoy hablando. Ahí estás hablando Hola, y Patty. no veo tu cara. Estoy ¿Dónde Patty. está tu cara? A ver, ah, ah, ya estás, ya estás. en mi cara aquí, yo tengo aprendido. No, ahora sí, sí estás bien. ya ahora me sí. ve. ¿Estás bien en Guayaquil ahora? Bien. No te escuchamos. Ahora sí. Ajá. Uy, tenemos un, pa, un poquito de problema. Y Patti, lo que quiero es que tú también revisa bien. Si ustedes tienen, cualquiera de ustedes, si están en la computadora o si están en tu teléfono, pero si tienen varias pestañas abiertas, estaban mirando un video de YouTube o estabas escuchando algo que te mandó una prima o lo que sea, ciérralo, cierra todas las ventanas porque eso va a coger toda la, bancha, la, la, anda, no, ¿cómo se dice? la ancha de banda y no vamos a poder escucharles. Y ustedes van a escucharnos a nosotros. Entonces, por favor, cierre todas las ventanas extras abiertas porque eso interfiere en la calidad del señal, ¿ok? Entonces, cierre sí. si el, el hijo okay. estaba haciendo deberes o si tu marido estaba mirando algún video, cierre todo, cierre los emails, cierre todo para poder tener la banda de ancho necesaria, ¿ok? Entonces, veo que todo el mundo menos del 257-565, por favor. Amigo, cambia tu nombre, como le mencionamos, ponen el punto, punto, punto, el penúltimo, renombrar, rename y para cambiar tu nombre, por favor, haz esto en tu propia pantalla. Ok, Janet, si no asomas tu cara, en un minuto te voy a votar de la aula. También Gal Galaxy, Huawei, Colombia y 150, por favor, prenden sus cámaras y cambien sus nombres. Gracias, Carlos, está bien, Cecilia, muy bien. Ok. Ahora, eh, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí con Zoom? Solo es este el momento, solo hemos revisado algunas cosas de cómo cambiar el nombre y estar seguro y abrir micrófonos. Isabel, ¿tienes alguna pregunta sobre Zoom hasta este momento? Eh, buenas tardes, buenas tardes compañeros. Es, no, recién estoy monitoreando porque no había trabajado con Zoom. Y estoy viendo el ambiente y estoy escuchándola. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Zoom? Sí, sí, sí, sí, es didáctico. Lo poco que lo estoy aquí monitoreando y lo que usted está diciendo, explicando, lo estoy revisando. Muy bien. Ok, súper bien. Entonces nos avisas si tienen alguna duda, ¿no? Entonces eso sería okay. necesario. Y Isabel, Gracias. ¿de qué ciudad o qué país estás tú ahorita? Estoy desde Guayaquil, Ecuador. También en Guayaquil. Ok, muy sí. bien. Super, ok. Grace, Galaxy, Huawei, iPhone, Francesca, por favor, prende la cámara y cambie su nombre uh, eh, ahorita. ¿Yo veo que I'm co-host, Cynthia? Una Cynthia, pregunta, es, para cambiar el nombre, ¿cómo era? Para cambiar el nombre, lo que necesitamos es que se pone el cursor encima de su cara. Uh, ¿Quién está hablando? Yo, Héctor, yo, Héctor, el número 5. <risa> Mi amiga, okay, lo que tiene que poner es, por ejemplo, poner el cursor encima de su propio cara y va a haber tres puntitos que salen al lado derecho arriba. Si aplasta esto, va a salir varias opciones de, de abrir el chat o abrir el micrófono, pero también el penúltimo dice re, rename, rename, renombrar. Entonces, si aplasta esto, le va a abrir y tú puedes cambiar y poner la, el nombre que deseas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Si ¿Sí puedes? Sí. Ya estamos ahí. Eh, todavía veo el 257. <risa> este equipo de aquí, el cursor. ¿Ya? De amigos, ¿Ya? Ya, abriendo esos tres puntos, abriendo el re rename y esa es la manera de hacerlo. ¿Ok? Eh, Michelle, si ¿sí le puede apoyar. ahí. Cynthia, qué pena, pero tú vas a ser the, you're to be the executioner. Entonces, las personas, eh, oh, por vecino. ejemplo, si ¿sí lograste, ¡Héctor! Sí, Héctor, estás con nosotros, Héctor, okay. muy bien, okay, perfecto, lograste. Entonces, uh, perdóname, pero janet Huawei. Eh, los que no tienen cámaras y no están eh, presentes, por favor, eh, bóteles del aula, por favor, para que eh, la, gente, la gente que realmente van a participar puedan estar con nosotros. Están okay. varias personas mencionando que no les está funcionando la cámara. Buenas tardes. A ver, ¿quién es el buenas, buenas tardes. tardes? José Gualotuña de Ecuador. ¿Dónde estás, José? Aquí aparezco yo en la pantalla. No sé si Ahí estás, José. Ahora te veo. Sí, ahora. Muy bien, José. ¿Tienes sí. una pregunta? Estaba empezando recién. Capté ya y cambié el nombre en este momento. Ya entendí sobre el cambio de nombre. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Janet, ¿estás ahí? Janet Adrián. No. Entonces, chao. Está ahí Huawei uh, Y72 2019. Si no, entonces Huawei se va también, ¿ya? Entonces, para tener la gente que realmente están aquí para participar y aprender. Eh, ¿Colombia? ¿Es tu nombre Colombia? Oye, oh, yeah, ya me sacaron. ¿Colombia? Aquí. Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Janet. Mi cámara no funciona. Ok Janet, muy bien. Entonces responde cuando hablamos y también, o sea, pusiste algo en el, en el chat como pedimos. Sí, sí, mandé ahí, escribí que mi cámara no funciona. Muy bien, muchas gracias por indicar visto? esto. Pero para enseñar en línea, una cosa súper importante es invertir. yo sé que hoy en día es súper complicado, pero invertir los 15 dólares para tener la cámara, porque eso sí va a hacer una gran diferencia en el manejo de tu clase. Eh, el amigo de Huawei, Olga, ya estás ahí, muy bien, Grace Mercy, si uh, ustedes tienen cámaras, por favor, indícalo y si no, escribe en el chat. Ok, ¿Alguna otro duda, William, Carlos? ¿Están bien con el, uh, con el Zoom? sí? Carlos, vas a tener otras opciones porque estás en un teléfono y los teléfonos tienen Zoom perfecto, todas las opciones perfecto. Pero simplemente tu menú no va a estar como los otros que tienen los puntitos arriba derecha. Tú vas a tener un menú a la izquierda. Entonces, ten cuidado que sabes exactamente cómo está formateado en un teléfono. ¿Estás bien? Más o menos. Más o menos. ¿Qué pasa con esta cara? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No te... ¿Estás con problemas? No te vayas. ¿Está bien? ¿Estás bien? Ok, muy bien. Ok, super. Entonces, Fátima, merci por favor, prende la cámara. Ok, ahora lo que queremos hacer, eh, solo quiero presentarme. Yo soy Tracy Tokohama Espinosa. Soy eh, ecuatoriana aquí en Quito por los últimos 30 años, casado con quiteño. Eh, originalmente soy de los Estados Unidos de California, donde están mis tres hijos ahorita. Y he sido docente por los últimos más de 30 años. Eh, ahora enseño un curso en la Universidad de Harvard en línea, justamente un curso por los últimos cinco años, y nos pidió enseñar eh, 100% en línea. Y eso nos dio la oportunidad de aprender todas estas diferentes um, maneras de, de entender las diferencias de la enseñanza en línea versus una enseñanza cara a cara. A algunos de ustedes eh, tienen un reto porque jamás nunca han enseñado en línea, están pensando ahora cómo traducir lo que hago en el aula en este formato y eso es lo que queremos demistificar hoy día, es conversar sobre las opciones, pero también llamarles la atención que enseñar en línea en un formato virtual sí es distinto y para nosotros eh, tiene bastante más opciones y posibilidades que a veces tienen eh, la cara a cara. Tenemos mucho más recursos que son disponibles, mucho más posibilidad de diferenciar por los niños, mucho más posibilidades de evaluar en formatos distintos. Y eso es lo que queremos con, eh, compartir con ustedes ahorita para que vean este reto de, de estar en línea como una, unas oportunidades muy lindas, no, no como, un pánico. Entonces parte de, de nuestro objetivo hoy día es compartir nuestras experiencias y tratar en lo posible de, de contestar algunas preguntas. Para comenzar lo que queremos ver es si todos pueden ayudarnos en el chat. Todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Y pueden ver cuando yo abro el chat, yo puedo ver todo lo que está pasando aquí. Ya les pedí que se presenten en de qué ciudad y veo que la gran mayoría están en Ecuador, menos nuestro amigo en Caracas, que sí, también es ecuatoriano. Lo que queremos es invitarles eh, a pensar, voy a pedir esto justo después de que se presenten mis compañeras, eh, Cintia y, y Michelle. En el chat voy a pedirles qué es lo que ustedes esperan de nosotros y necesitan para hacer una buena experiencia este cambio en línea entonces vamos a pedirles sus preguntas para tratar de incorporar esto en la presentación de hoy noche queremos Belén que cualquier momento que tienes una pregunta nos hace enseguida o sea hace señales o escribe en el chat lo que necesitan para que inmediata podemos responderles de acuerdo muy bien Oye, ¿ya encontraste los iconos? ¡Muy bien, Belén! ¡Excelente! A ver, abre tu micrófono y e explica a los otros dónde encontraste esto para que ellos saben. A ver, lo encontré en la parte de abajo que dice, bueno, yo tengo en inglés, dice Reactions o Reacciones, creo que debe ser en español, y ahí está una manito y un... así. Entonces, bueno. se hace clic y salen las... Muy bien, Argelis encontró, Julia encontró, muy bien. Entonces ya están encontrando todos los, los trucos que hay aquí, ¿no? Entonces, eh, otra parte de, de mi formación es que estuve encargado de educación en línea en la Universidad de San Francisco de Quito antes que cambió y decidió que no iban a hacer esto <risa> mucho. También estuve en la UTLA, en la UNAI, también eh, asociado con la Flaxo. Entonces, conozco mucho de las universidades y sus retos en moverse en línea. Y es justo por eso que queremos tratar de complementar la información que están recibiendo porque eh, hay bien pocas instituciones educativas eh, que saben cómo hacer todo el uso y aprovechar de las herramientas que tenemos en línea y queremos compartir nuestro conocimiento en ese campo. Entonces quiero pedirle a, a Cintia y Michelle uh, también a presentarse y explicar por qué estamos haciendo esto, Cintia, por nuestro propio voluntad. No tenemos nada más que hacer el miércoles de noche. Sí, <risa> bueno, yo tenía grandes planes de irme a la playa hoy tarde y disfrutar y cosas así, pero considerando los acontecimientos recientes. Eh, bueno, estaba yo un poco distraída en el chat, entonces entiendo que es la idea presentarme en este momento, ¿sí? Sí, porfa. Eh, yeah. eh, bueno, estaba distraída en el chat y he hablado con algunos de ustedes ahí. Eh, yo soy Cintia Borja, igual trabajo con, con Tracy en, en conexiones ya desde hace varios años y en proyectos antes de eso. Eh, mi reciente experiencia es que fui decana de psicología en la Universidad de las Américas. Y eh, antes de eso he trabajado en diferentes espacios de educación superior, justamente como mencionaba Tracy, y también en, en otros espacios de, de educación. Y mi gusto de hoy en día es tratar de encontrar maneras de, eh, de aportar a que el mundo educativo cambie. La vez pasada decía cambiar un poco el mundo a través de la educación y cambiar la educa el mundo de la educación también. Entonces esa es un poco la, la misión que tenemos desde Conexiones. ¿Y por qué hacemos esto? Justamente para apoyar en este proceso que, que sabemos que no es fácil eh, para hacer esta transición así de brusca hacia una nueva metodología, pero creemos realmente en que la educación en línea puede ser muy buena y puede llegar, tiene elementos que son hasta mejores que en presencial. Entonces, la razón por la que hacemos esto, justamente porque no tenemos nada más que hacer, es para apoyar a, a este cambio. Y también Cynthia ha enseñado conmigo los últimos tres años en el curso de Harvard. Entonces, um, ella también ha vivido todos los cambios. Y hicimos con Michelle, Cintia y yo y Michelle, un estudio. Michelle, ¿quieres compartir uh, tu perspectiva en eso? Y justamente el, el estudio que hicimos respecto a la tecnología y la educación y la decencia. Michelle. Perdón, se me fue un poco la señal que me decías. Perdón. Solo que te presentes y también menciones algo sobre el estudio que hicimos del convenio Andrés Bello para que ellos entiendan que sí hemos revisado y tratado de investigar bastante en el campo de entender cuáles son las herramientas disponibles a los docentes. Claro que sí. Bueno, eh, buenas tardes con todos. Un gusto tenerles aquí. Eh, como dice, mi nombre es, mi, es Michelle. Estoy encargada justamente de la parte logística y administrativa de conexiones. Estamos ya varios años con este, con este proyecto, eh, con esta nueva, con esta nueva visión de la educación en línea, ¿no? eh, Ya nos conocemos con Tris y con Cintia ya varios años, entonces teníamos varios intereses en común y nos ha llevado a este, a este lindo proyecto. Eh, Justamente lo que, lo que mencionaba Tracy sobre los recursos, hicimos esto en el 2010, sí, el año pasado. El, bueno, en el 2018 hicimos una investigación sobre cuáles son los mejores eh, recursos, herramientas eh, digitales en el mundo. Entonces, fue una, una investigación bastante exhaustiva de... de de esto, eh, cuáles tenemos, incluso si gustan, les podemos eh, compartir este cuadro que hicimos en base a eh, qué objetivo cumple la herramienta, para qué nivel se aplica, eh, bueno, si es que tiene costo, no tiene costo y demás. Entonces, como les digo, es una es información bastante detallada de estos recursos que quizás puedan ustedes eh, ver un poco y ver si es que alguna se aplica para… Para alguna de sus necesidades. Eh, ya les voy a compartir el link. Eh, yep. Gracias, Michelle. Y ahora veo que Mercy, tú encontraste la manera de alzar la mano. Tú, ¿qué es lo que quieres decir? Tienes que abrir el micrófono. Entonces, unmute, entonces. En la parte de abajo. Puedes aplastar esto del micrófono para abrir el micrófono. Uh -oh. ya, uh, ya, ya abriste el micrófono y cerraste la, la cámara. cámara. Hay que abrir la cámara también para mostrar las dos cosas a la vez, ¿puedes? Ya no, ya no tenemos ni sonido ni imagen. ¿Ahora? Ya, es que no encontraba dónde. no la escuchaba, pero ya ahorita la escucho, pero ya no veo en cambio la cámara. Sí, eso es, ahí está. Ahora se vemos. Ahora, habla. Ahora sí. Ahora sí. sí. sí. Encantada de estar con ustedes, capacitándome para poder este, con los alumnos participar, con los que tengan acceso a, al medio electrónico. pues ¿no? Y no podía ahorita, estaba un poquito dificultoso porque no se escuchaba, como estoy desde el teléfono también. Lo que sí, está un poquito lenta la plataforma, no sé si es el internet o la interfaz, pero sí, es poco... La única cosa, eh, lo fascinante y lo lindo del Zoom, es que si algo está lento, es en tu casa. <ríe> Porque está aislado absolutamente hay todos los problemas que se puede existir. Ah, pero te escuchamos bien, lo que significa que no está lento el internet en tu casa. Está súper, me parece que está bien. Entonces, Ay, entonces, si está fallando es algo, ¿perdón? Quizás es el teléfono, digo, entonces, porque está un poquito llena la memoria. Uh, eso puede ser. Y, y si tiene uh, varias aplicaciones abiertas y está con el WhatsApp y el email y el resto, o sea, cierra todo para que tiene mejor ancho de banda, ¿ok? Eso sería una sugerencia, ¿de acuerdo? Ok, okay. entonces... Hasta ahí, entonces sí. lo que queremos pedirles, Mónica, queremos que todos, Laura, que se abre el chat. A ver, perdón, veo que hay alguien más que quería decir algo. ¿Quién está aquí? Eh, Argelis, Argelis, por favor, ¿quieres decir algo? ¿Tenías una pregunta, Argelis? No, no. Hola. Hola, solo estabas probando la mano. Exacto. Estaba probando la manita, estaba probando el sí. Muy bien. Ok. Super. Muy bien. Entonces ya sa se sabe cómo se puede entrar y pueden simplemente preguntarnos. Y literalmente, Rock, Roquelin, si quieres decir algo, simplemente haz señas y la verdad es que estamos pendientes de esto también. Entonces, si tienen alguna duda mientras estamos hablando. Lo que queremos es que ustedes encuentren la parte del chat, en la parte abajo de los tres puntitos, César, tú ves esto, ábrelo y además de saludarnos y decirnos de dónde vienes, eso sí está muy bien. Pero queremos hablar muy en serio ahorita de las preocupaciones o necesidades que tienes, Ángela, para poder lograr hacer este cambio a enseñar en línea. Algunos tienen algunas preocupaciones muy puntuales. Dicen, mira, no veo que hay buen internet en mi barrio. O eso puede ser problema por mis estudiantes. Pero otros tienen otras preguntas sobre la metodología. Lourdes, ¿cómo manejas un grupo en línea? ¿Cuáles son las otras herramientas? Entonces, lo que queremos es que en el chat, que cada persona, por favor, indica una necesidad, Mercy. O sea, nos indica, Grace, algo que, Tú has pensado los las últimas semanas, bueno, si, si no tengo X, va a ser imposible que logro hacer esto. O sea, yo necesito, ¿qué es lo que necesitan? Carlos, gracias por cambiar a, a tu computadora, podemos verte mejor. Entonces, por favor, indiquen en el chat las cosas que necesitas, porque queremos integrar sus necesidades en la presentación para poder eh, responder mejor a lo que ustedes buscan, ¿no? ¿Ok? Entonces, tomen un minuto, todos ponen por lo menos una cosa. Porque si no saben por qué están aquí, no tienen necesidades, no tienen que estar aquí. Entonces, por favor. Y lo más puntual posible. Por ejemplo, William, indican algo como cómo se preparan exámenes, por ejemplo. Por, uh, por ejemplo, en esta plataforma, es muy puntual, es muy fácil contestar. Entonces, lo más preciso, la pregunta más fácil para nosotros responder e incluir en la información, ¿ok? Ya sí, está grabado todo, ¿no? Y José, algo más puntual, o sea, por ejemplo, ahorita esto es una aula virtual. ¿Tienes alguna pregunta más puntual de, por ejemplo, tú quieres saber cómo trabajar en grupos pequeños o, si, o saber la diferencia entre lo que es presencial o en línea o algo más puntual? Por favor, más detalles, mejor. Walter, por si acaso. No hacemos exámenes a través de Zoom, pero se utiliza otras plataformas. Zoom es para teleconferencias o videoconferencias, mientras existen otras plataformas, por ejemplo, Microsoft Teams, uh, Google, uh, Doodle, sorry, Moodle, uh, Canvas, Desire to Learn. Hay otras plataformas dentro de las cuales se puede organizar exámenes, pero también hay apps que puedes utilizar aparte. Entonces tienes la clase en Zoom, pero solo utilizas un app. Eh, por ejemplo, puedes utilizar algo como Kahoot para hacer un sondeo de los estudiantes si quieres. Entonces existen varias maneras de combinar distintos niveles de información. Entonces vamos a discutir esto. Gracias por la buena pregunta. Muy bien, a ver. Y si me ayudes, Cintia, también estoy revisando rapidito, pero también si me destaca algunos puntos, por favor. Y Janet, veo una pregunta sobre las clases en el sector. Bueno, clases virtuales son clases virtuales. Puede estar, o sea, en cualquier parte del mundo, no importa, o sea, la parte rural, ¿Estás preguntando por qué eh, por falta del internet o estás preguntando por qué los estudiantes no tienen, por ejemplo, teléfonos para poder hacer esto? ¿O estás preguntando porque el sector físico no es lo importante? Lo más importante tiene que ver con si, si todo el mundo tiene posibilidad del internet y los, los teléfonos, por ejemplo, o los computadores, ¿no? Entonces, ¿se ¿sí puede precisar esto? Buenas tardes, José Gualotuña, quisiera preguntarle directamente. Sigue, José. Mire, mi interés es lo siguiente. Aquí en, en, en la ciudad donde yo vivo es una primera experiencia por esta situación que estamos atravesando del coronavirus. Nos manifiestan las autoridades que nosotros debemos dar clases virtuales desde el hogar a nuestros alumnos. O sea, yo estoy en completo vacío, o sea, quiero ver que, cómo... Cómo inicio, ingreso al Zoom y cómo inicio, cómo invito a los estudiantes a participar en, en la clase. Eso es lo que realmente, lo que me, perfecto. es mi incógnita, cómo o sea, debo hacerlo. Sí, o sea, cómo comienzas, ¿cierto? Entonces, Eso, el inicio totalmente. Perfecto. Ajá. Una de las, te voy a dar una respuesta corta. Eso es, y que, después... ese es mi interés. Ya. Te voy a dar una respuesta corta y después vamos a elaborar a lo largo de, de, de la noche. La respuesta corta es, ustedes recibieron, eh, por ejemplo, ustedes recibieron una invitación que tenía solo este link, ¿cierto? La única cosa que tenía que hacer es aplastar y ya estabas adentro del aula, ¿cierto? Esos puedes, tú puedes tener una cuenta tuya, gratuita, en Zoom, donde tú puedes invitar a los estudiantes. El limitante del Zoom gratuito es que solo es por 40 minutos. Entonces, tú puedes tener un encuentro, digamos, tú planificas un encuentro de media hora con los estudiantes y que tengan un trabajo a solos y después regresas por otro media hora. Tú puedes hacerlo a través de Zoom por ese tiempo y solo mandando el link así. Pero también a través del ministerio, que tengo entendido que ustedes, algunos han recibido alguna capacitación en Microsoft Teams, Microsoft Teams, estoy poniendo en el chat, a través de esto se, también se pueden organizar reuniones en una forma bastante sencilla, donde está enviado una invitación, la gente simplemente acepta y ya está parte de este aula pequeña en este formato. Hay otras maneras un poquito más elaborados donde se utiliza una plataforma, por ejemplo, la plataforma de Moodle, que es gratuito, también se puede armar cursos. Eh, también hay, hay varios programas gratuitos para tener una plataforma donde puedes tener discursos, reuniones, colgar deberes, eso es un poquito más elaborado y también se pueden hacer en Microsoft Teams, entonces hay varias opciones. Pero para tener este tipo de encuentro que tenemos, eh, necesitas lo que se llama videoconferencia, lo que todo el mundo está diciendo, teleconferencia, que no es cierto, porque no es teléfono, es videoconferencia. Entonces, videoconferencia es este formato que tenemos aquí, pero también puedes tener esto en, en, eh, a través de Microsoft y a través de Google. Hay varios otros formatos gratuitos de hacerlo. ¿okay? Entonces, para poder empezar, si quieres quedar después, o sea, podemos hablar de, no sé si han, te han dictado lo que necesitas usar. Yo no sé, Tracy. a lo mejor Carmen sabe, Sí. Argelis, tú sabes, o sea, si está indicado qué, forma, qué plataforma tienen que utilizar. Ya, yeah. buenas tardes. Miss Tracy, mire, eh, con respuesta a lo que el compañero decía y cómo yo lo he estado utilizando el Zoom, ha sido una experiencia familiar. Hemos estado comunicándonos con mis sobrinos, con mis hijos a través del Zoom y lo hacemos y lo hago. Hago la invitación a través del grupo de WhatsApp. Les envío el enlace de la sesión que acabo de iniciar en Zoom y ellos se van uniendo y yo les voy aceptando el ingreso. Y hemos estado así este, practicando porque eh, en varias de las instituciones en las que están mis sobrinos van a trabajar con, la, con esta app de Zoom. Y, y entonces hemos estado, como quien dice, por el momento, todos aprendiendo. Esa es mi experiencia de cómo yo hago la invitación a que participen conmigo en la videoconferencia a través del Zoom. Muy bien. Pero Gracias. en lo que se refiere a lo que es del Ministerio de Educación, estamos en el Microsoft Teams. Uh -huh. Eso es lo que tengo entendido, entendido que han sido capacitados en Microsoft Teams. No estoy exactamente seguro del... De... De, del beneficio de esto, pero simplemente para ver que existen diferentes formatos. Una de las cosas, José, que vamos a hacer ahorita, que quiero mostrarte, la razón por la cual organizar un curso en Zoom, eh, en nuestro, es de nuestro gusto, es porque se puede crear aulas chiquitas de trabajo. Y lo que queremos hacer ahorita es, Cynthia nos va a ayudar, Cynthia, you're the host, or who's the host? Yeah. Entonces, so, Cintia nos va a ayudar creando una aula chiquita, un breakout room, donde ustedes van a estar con tres o cuatro personas nomás de este grupo que tenemos aquí, para entender cómo es que se organiza esto. Cintia simplemente, a ver, le voy a uh, dejar uh, la pantalla para que Cintia puede explicar cómo creen los breakout rooms, las aulas chiquitas. Y ustedes se van, se van por más o menos tres minutos. Lo que quiero que hagan allí, Julia, es que ustedes compartan, mira, estoy preocupado por, o lo que necesito es. Lo que quiero es que compartan con los otros amigos que van a estar en el aula, solo para que entiendan cómo funcionan las aulas, ¿cierto? Entonces, voy a dejar de compartir yo, stop sharing, y Cynthia va a compartir su pantalla, y va a mostrarles a ustedes cómo en Zoom se creen las aulas pequeñas. No sé si esto tiene... Eh, Microsoft Teams tienen aulas pequeñas también o no? No. Es por eso que adoro el Zoom, porque se puede tener trabajo en un grupo grande o se pueden tener grupos pequeños. Entonces, Cynthia, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Listo. Entonces, cuando ustedes son anfitriones de una reunión de Zoom, eh, como en este caso es la cuenta en la que yo me encuentro, ustedes verían una pantalla así. Ustedes pueden ver a todos los participantes aquí en el centro y pueden ver todas estas opciones. La mayoría de ustedes en su sistema pueden ver todas estas opciones, con excepción de un par de cosas. Por ejemplo, eh, grabar creo que no está habilitado para todos ustedes. Y habría, cuando son anfitriones, esto que dice sección de grupos, en la parte de abajo. Entonces, al momento de hacer clic en la parte de sección de grupos, les aparece esto que les dice cuántas personas quieren enviar a cada grupo. Entonces, eh, es bastante bonito porque uno solamente dice, por ejemplo, yo sé que quiero tener cinco personas por grupo, entonces acá abajo me va diciendo 37 participantes por sala, no quiero tener a 37 en una. Entonces, voy cambiando el número y el mismo sistema me va diciendo acá abajo, por ejemplo, que si hago cinco salas, voy a tener siete, ocho personas por sala. Y yo no deseo eso, sino, Tracy, ¿3 a 4? Sí. Entonces le pongo. Ahí más o menos, unas 10 salas. Ya. 3 a 4 participantes y puedo escoger si es que es manual o si es que es eh, automático. Ya, puedo escoger alguna de las dos opciones, automático o manual. En ese momento, entonces pongo, por ejemplo, automático y pongo crear sesiones. Y lo que va a suceder ahí es que se van a crear automáticamente todas estas sesiones ya distribuidas, tres a cuatro personas por cada una de las sesiones. Y si es que, por ejemplo, yo sé que, a ver, yo sé que eh, Fátima no trabaja muy bien con Janet, ya o que usualmente se distraen mucho, eh, o no dejan participar a los demás, puedo decir mover a, y aquí me sale mover a cuál de estas otras habitaciones o puedo decir eh, intercambiar. Y digo, bueno, Janet voy a intercambiar con Grace. Y aplasto aquí y se cambiarían de grupos. Eh, y también ahí puedo entrar a esta parte de acá que dice opciones y ahí decir qué cosas quiero hacer en relación a esto. Por ejemplo. Eh, Morber a todos los participantes a la siguiente sala automáticamente, esa usualmente no la habilitamos porque es una manera de saber que están realmente presentes, entonces no la habilitamos. Eh, permitir que regresen en cualquier momento, eh, cuánto tiempo quiero que se cierren las salas, puedo ponerle ya un tiempo desde este momento o está yo monitoreando. Y poner, por ejemplo, establecer que haya una, eh, una cuenta regresiva de en cuánto tiempo se cierra, de 60 segundos, 120 segundos, etcétera. Entonces con eso el momento que yo voy a cerrar las salas a todos los grupos pequeños les sale un anuncio que dice esta sala se cierra en 60 segundos y con eso las personas saben que tienen que ir cerrando ideas. Y después solo aplasto en iniciar a todas y eso iniciaría todas las salas. Y vamos a hacer esto para que ustedes vean eh, cómo están en el grupo y lo que quiero es que el deber es que les en esos grupos chiquitos lo que quiero es simplemente comparten con los compañeros que están allí. Hola, soy Argelis. La verdad es que mi, mi preocupación más grande es X eh, eh, y, quiero, y necesito Y, dice Mónica, para poder lograr hacer esto. Entonces, por favor, simplemente comparten uh, y Cynthia, les damos eh, como cuatro minutos para simplemente tener la experiencia del la, de, de la aula pequeña, por favor. Okay. ¿Nos les vemos. salir Entonces, un, un pequeño que anuncio? Sí, les va a salir un anuncio en el centro que dice unirse a la sala y ustedes tienen que aceptar eso. Yep, join, entonces hay que unir. Bien, Grace, tuviste creo que 10 segundos, pero lo lograste por lo menos. Okay, bien, están regresando todos. Por favor, recuerden cuando vayan entrando poner silencio en sus micrófonos porque o si no tendremos 40 personas todas con, con micrófonos y, y eso va a ser bastante bullicioso. Eh, y les recuerdo también, por si acaso, que la sesión ya está siendo grabada nuevamente. Eh, bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué tal sus salas pequeñas? Esta es una herramienta muy bonita, ¿qué opinan? Bueno, sí. esta... Esta interacción ha sido muy interesante porque nos está ayudando a despejar ciertas dudas y como que cogemos mayor confianza ya en este nuevo, nuevo sistema de enseñanza. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Excelente. Es muy lindo, bien. ¿no? Exactamente. Fue para mí algo nuevo. Eh, conocí a, a Patti, que es de Daule. Bueno, aquí estamos para aprender. Pero te gusta, Fátima, ¿cierto? Y hay un poquito más de confianza en grupos pequeños, ¿cierto? Exactamente. Bueno, es una de las lindas uh, opciones que tenemos en, en Zoom que ojalá que se pueda explorar. Eh, como les mencioné, que sí, esto sí es, um, se puede tener cuentas uh, uh, gratuitas y también están creando por los docentes. Yo no sé si tienen alguna uh, estructura con el gobierno del Ecuador, pero por otros países están haciendo aulas para docentes gratuitos um, y están creando para no solo 40 minutos, sino limitados. Pero voy a tratar de hacer un seguimiento para ver si esta opción se uh, abre para los ecuatorianos también. La otra uh, pregunta que yo escuché y era mi preocupación es sobre uh, la falta de Internet que puede existir en algunos de sus regiones, um, y vamos a conversar sobre esto porque sí, sí hay una opción. Um, lo que quería es eh, simplemente eh, sus impresiones en general favores, o sea, favorables. César, ¿te gustó el aula chiquita? ¿Te fuiste o, o tú eres una de las personas que se daba en el aula grande porque no aceptaste? ¿Te fuiste al aula chiquita? Eh, no, sí, estuve en la aula pequeña. Estuve, eh, compartí mi experiencia con los compañeros, fue muy buena. Eh, solamente quiero hacer una pregunta y es ¿Cómo usted como profesora, cómo monitorea el trabajo de los alumnos en las aulas pequeñas? Le, siempre darles alguna cosa importantísimo que tienen que volver a decirme, Walter, ¿qué hiciste en el aula pequeña? ¿Qué realmente, qué necesidad o qué eh, preocupaciones tenía la gente en tu grupo? Entonces al preguntar a Walter, si él no puede responder, yo sé que él no cumplió con el trabajo. Lo que yo puedo hacer, pero no lo hicimos esta vez, es que como el, el, due, el dueño um, auspiciante del de, de clase, del aula Zoom, tú puedes entrar en todos los aulas que quieres. Tú puedes entrar, estar un par de minutos, tú puedes salir y estar en otro si necesitas monitorear. Yo prefiero tener confianza que la gente está haciendo lo que fue pedido y si el pedido es explícito si digo Walter cuál fue una preocupación y cuál fue una necesidad que salió de tu grupo él regresa y que me puedes contar Walter okay. sí, sí, <ríe> Walter no te escucho por alguna razón no te escucho eh, puede ser que el micrófono está cerrado en tu eh, tabla o en la parte de arriba en tu pantalla, porque si sí está abierto. Hello, hello, no? No te escucho. Ahora, haz una cosa, saca tu audífono y solo habla para ver si es, eh, si está mal. No, saca de la, la compu. Si ¿Sí está desconectado y no, todavía no te escuchamos. Oh, yes. Walter, no estás o oh, sí estás? Te veo, pero no te escucho. Mientras tú estás buscando el sonido, y Cintia, si puedes uh, ayudarle. Y Mónica, ¿qué pasó en tu grupo? ¿Una necesidad, alguna preocupación en tu grupo, Mónica Cedeño? Hola, sí, estuvo una dificultad puesto que tengo un lacto aquí, que me causa problemas con la lentitud. Entonces, mientras eh, interactuaban mis compañeros, yo estaba tratando de esperar que me llegara y nunca me llegó. Entonces cuando ya, ya se volvió a la pantalla general, pues ahí recién, recién ya me pude incorporar nuevamente. Fue el problema de mi, de mi lado, no Disculpen compañeros, estaban en grupo, que no pudimos interactuar. Lo que tenemos que, y es como es la primera vez, mucha gente no sabía a buscar el mensajito. Hay un mensaje que enseguida te dice, únete a, a, a esta sala y si no aplastas así, te quedas afuera. entonces oh, sí, que, sí, sí, sí. Sí, presioné este, Tracy. Sí, sí, sí, presioné. Lo que pasa es que es el problema del internet en mi casa ahorita y la laptop que está bastante lenta. Tengo que hacerla resetear porque me está causando problemas no solamente ahorita, sino también cuando me comunico con mis compañeros por Microsoft Teams. Hmm, okay. es mi... Bueno, parece que tu internet parece súper bien porque te escuchamos súper bien. Entonces, a ver, alguien, a ver, ayúdame. Carmen Bermúdez. ¿Qué pasó en tu grupo? ¿Alguna preocupación, alguna necesidad o todo el mundo dice, uff, no, todo bien, ya sabemos todo, entonces no necesitamos bueno, nada? Ya. Yeah. En mi grupo estuve con Roqueline que también ya tiene, tenía experiencia en, en lo que es el Zoom. Yo también ya lo había usado. Estuve con Héctor y no me acuerdo el nombre de la otra persona, pero bueno, ellos, está, ellos eran de de colegios, de, de, trabajan en colegios y lo que nos comentaban es que con este tema del coronavirus sí puede ser una herramienta muy buena que se puede aplicar dentro de dentro de las clases que se está haciendo virtualmente. ¿Pero alguna necesidad o preocupación en el grupo o todos no, tranquilos? Sí, no, no, no hubo una inquietud o preocupación, no, no la verdad. Interesante, ok. Muy bien, entonces este grupo, todos están tranquilos. Grace, no tienes ninguna preocupación. Yo tengo una. A ver, primero Grace y después Belén. Grace. A sí. ver, sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es la, la preocupación de todos los compañeros, en este caso compañeros docentes, debido a que para nosotros es la primera vez. Bueno, hablo personalmente para mí, no. La primera vez y mirar unas pantallas distintas de la Steam que estábamos de la Teams que estábamos, estábamos trabajando a la Zoom, entonces. Eh, buscar dónde están los íconos, buscar, aplastar los puntos y meter los dedos por aquí, salir por allá. Entonces, sí ha sido para mí una experiencia nueva. Pero muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Eh, muchas gracias a ti. Entonces, la, la verdad es que hay que acostumbrarse un poquito a las leves diferencias. Pero en general, si, si aprendes en una plataforma, te vas a coger el ritmo de, de, de adaptarse fácilmente. No hay muchísima diferencia entre Blackboard, Moodle, Teams, o sea, hay varias cosas muy parecidas, pero sí, de dónde está el botón para abrir el micrófono, esas cosas sí son, hay que acostumbrarse, tienes razón. Uh -huh. Y Belén, ¿tenías una, alguna preocupación? Sí. Una... sí, yo tengo una pregunta. O sea, para planificar las clases, eh, deben ser diferentes la forma de planificar una clase presencial a una clase por Zoom, ¿verdad? Porque en, un, en un, un curso que nos dieron igual del ministerio, nos decían que las clases eh, online tienen que ser mucho más cortas, mucho más específicas, no tan abiertas como son las normales. ¿Qué, ¿Cómo se puede planificar una clase por Zoom? ¿Cuáles son los aspectos, los parámetros? Vamos a hablar justamente de las diferencias entre los tipos de programas que se pueden hacer. Entonces, me parece una buena transición. Lo que quisimos es mencionar que ahorita, eh, cuando se escucha de cursos en línea o lo que son las cosas virtuales, están hablando de varias cosas. Si queremos que ustedes entiendan de lo que estamos hablando nosotros. Hay cursos, ustedes han escuchado tal vez de un MOOC. Un MOOC es masivo, abierto, gratuito, son varios de los cursos, por, por ejemplo, que tienen en UDM y otras cosas que se ofrecen gratuitamente. Esos cursos son súper masivos, no tan personalizados y normalmente no se encuentran en, en, en un tiempo sincrónica lo que significa que nos reunimos como estamos reunidos ahora, es sincrónica porque estamos juntos, sincrónica. no Están asincrónicas, lo que significa que puedes es en cualquier momento. Después hay cursos como webinars, eh, donde una sola persona habla y algunas personas a veces pueden hacer una pregunta por el chat, pero no hay una interacción, no se abre el micrófono, no, nadie comparte nada. ¿no? Después vienen los cursos que son lo más mínimo, es cuando los docentes tratan de coger lo que tenían en presencial y hacer algunos PDFs y subir información y crear algunos exámenes y piensan que tienen un curso en línea, más o menos, técnicamente es un curso en línea. Eh, pueden tener un encuentro sincrónica o asincrónica. En algunos colegios, por ejemplo, tenemos, hemos trabajado con el colegio americano en Quito, decidieron mantener su horario sincrónica. Es decir, Lucy, que si tú enseñabas inglés a las 7.35 de la mañana el martes, Sigues enseñando el curso de inglés a las 7.35 de la mañana en Zoom. Simplemente estás entrando allí y estás en tiempo real con los chicos. Simplemente pasan su día enfrente de la compu haciendo los cursos eh, en forma sincrónica. Algunos deciden hacerlo asincrónica. Eso es decir que el docente prepara algo y después Carmen, el alumno, tiene que ir a bajar los deberes hacerlo a solos y después si tienen algunas dudas o preguntas le mandan al docente. Esto es una forma de hacer un curso en línea pero para mí pierde toda la posibilidad y el potencial de, las, forma, la, de, de los, las plataformas en línea porque no están utilizando la imaginación ni la mitad de las herramientas que existen en línea. Entonces, solo tratar de trasladar tu curso presencial en línea, Belén, haciendo esto, eh, técnicamente es correcto, pero no están aprovechando de todas las herramientas posibles. Lo que quisimos es explicar la manera que hacemos nuestros cursos en conexiones a través de Moodle, es una plataforma gratuita, pero para que ustedes entiendan cómo se pueden utilizar las herramientas en una forma bastante más... Profundo hay un aprendizaje muy distinto en un curso que está sincrónica pero está invertida. Entonces, cuando tú preguntas cómo se organiza un curso Belén, una manera de organizar el curso es en una aula invertida. Eso significa que yo grabo, yo digo, mire chicos, vamos a ver este video de Khan Academy eh, sobre las matemáticas, la división, la multiplicación. Vamos a ver ese video y lo que quiero es que ustedes regresen a la clase conmigo mañana y vamos a hacer algunos problemas juntos y tú me explicas dónde tienes los problemas. Entonces, yo mando este video y el link al Khan Academy y los chicos entienden las instrucciones, ven el video hacen los deberes y vienen a la clase en una forma sincrónica la mañana siguiente a decir, uy bien, pero mis Belén, yo no pude hacer la parte donde, o sea, no entendí la tercera pregunta. Yo, yo revisé y, y vi el video tres veces y no entiendo esta parte. Y tú dices, perfecto, entonces eso es como lo hacemos. Y aprovechas de la plataforma para explicar cómo hacer esta parte. Eso es una manera de organizar el aula. Um, Cintia, ¿quieres hacer un comentario sobre estas diferencias para ayudar a la gente a entender las distinciones entre... Esto sí es aceptable y entendemos que muchos de ustedes en, en, en estado de sobrevivencia, nunca he hecho esto, voy a hacer lo mínimo posible, están apuntando a hacer algo así, pero queremos motivarles a tener un poquito más de imaginación porque se pueden realmente tener un mejor aprendizaje en otro formato. ¿Quieres uh, explicar eso un poquito mejor, Cynthia? Sí, por ejemplo, si es que tienen que hacer algo, como dice eh, Tracy, un poco más de, de supervivencia. Eh, y por ejemplo, la opción que les sale ahí al final dice eh, asincrónico o sincrónico, la recomendación sí sería crear elementos sincrónicos definitivamente para dar al estudiante también ese, ese contacto social, emocional y, y contacto con, con sus pares y entre todos, sobre todo en estos momentos de... Yo siempre digo que no podemos considerarlo aislamiento social, creo que deberíamos considerarlo aislamiento físico. Social, más bien, deberíamos mantener las conexiones. Entonces, crear clases sincrónicas puede apoyarles y si es que es, por ejemplo, escaso su internet y, y cosas así, hay como hacer sesiones más cortas de clase, y otras técnicas, por ejemplo, pueden eh, tomar un elemento de ustedes, dar disponibilidad de ustedes de estar conectados para que sus estudiantes vengan a hablar con ustedes si tienen preguntas. Ahí están creando estos elementos sincrónicos, ¿verdad? Que los empujan un poco hacia estas, eh, esto que, que, que aparece hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, sí recomendaría que un poco, como dice Tracy, lo empujen un poco más eh, hacia ese lado y también pueden tener en cuenta, eh, al tener en cuenta la la plataforma en la que ustedes estén haciendo clases, sé por ejemplo que Teams tiene algunas limitaciones de no necesariamente poder ver con tanta facilidad a las personas eh, o de más dificultad de la conexión, pero pueden hacer ciertas adaptaciones para poder ver a sus estudiantes, pedirles que prendan la cámara cuando están hablando, por ejemplo, eh, y eso no, no daña totalmente la conexión. Eh, también hace reuniones con grupos pequeños. O sea, un poco se puede ir ajustando a las necesidades dependiendo de qué tiene su grupo, qué cosas puede su grupo ver en particular. Y eh, dentro de esto y lo que dice, por ejemplo, lo que se mencionaba sobre aula invertida, eh, también pueden considerar mandar videos a sus estudiantes y, por ejemplo, poner pequeñas videos de ustedes mismos o pequeñas notas de voz con las que contextualizan el video. Y ahí ya crean esta conexión con el estudiante y pueden ajustarse y adaptarse Dependiendo de la cantidad de conexión de internet, por ejemplo, que, que tengamos, que, que a veces es un poco complicado. Por ejemplo, justamente recién en, en una clase que ya, ya estoy dictando yo en esta modalidad en estos días, que nos toca en la universidad de hacer este ajuste, hice un pequeño video para mis estudiantes de presentación de la clase, pero también puse en internet, en el aula virtual, solamente el audio. Para aquellos que tienen conexión limitada y no podían bajarse un video, podían por lo menos oír el audio de, de este video. Entonces, ese sería un par de recomendaciones. Ya, yeah, perfecto. Entonces lo que queremos hacer es mostrarles para nosotros estamos tratando de apuntar eh, en, en una alta participación con la gente, mirando caras, teniendo este contacto, Fernanda, que es tan importante en este momento cuando la gente están separados, de tener eh, un intercambio en el grupo, de aprender entre, entre ellos, ¿no? Porque Marta, en este momento la verdad es que los pobres papis y los mismos estudiantes, Necesitan contacto con la gente de fuera, necesitan otras personas y otras perspectivas. Y eso es parte de la escolaridad, aprender a trabajar en conjunto. Entonces, parte de esto es crear situaciones donde puedes tener encuentros sincrónicos, si es posible. Ok, para hacer esto, yo quiero explicarles algo sobre el cerebro. Ustedes saben, Héctor, ¿tú sabes por qué pedimos que la gente escriben? ¿Por qué escribimos? Bueno, y, y a propósito, yo estaba escribiendo para no olvidarme. Entonces, <risa> exacto, <pienso> que... <risa> exacto. Sabemos, Carmen, que la gente, para aprender, necesitas buenos sistemas de atención y buenos sistemas de memoria. Y si no escribes, vas a olvidar. Entonces, queremos invitarles. Hay muchos recursos gratuitos que se pueden utilizar a través de conexiones. Y si tienen dudas o preguntas, lo que queremos es que ustedes pregunten. No tratan de hacer las cosas a medias porque se pueden lograr a tener un problema gigantesco eh, que básicamente es causar daño. Si ustedes no están haciendo bien, pueden crear o sea, hacer daño. Entonces, traten de preguntar antes de aplicar alguna cosa. Entonces, por favor, no duden en, en, en considerarnos uh, aliados. También lo que queremos es pedirles eh, que ustedes tomen en cuenta que reflexiones son tan importantes que el mismo aprendizaje. Entonces, Antonio, lo que nos pide, que nosotros pedimos a los estudiantes es después de cada clase le preguntamos, a ver, hubo tres cosas que no sabías antes que aprendiste, hay dos cosas que están tan interesantes que estás eh, curiosa que quieres saber más, ¿ya? Y hay por lo menos una cosa que tal vez vas a cambiar o a hacer diferente basado en información. Pedimos este tipo de reflexiones, Cecilia, ¿por qué? Porque los niños están, los estudiantes, siempre estamos bombardeados con información, información, información. Pero no valoramos suficiente la necesidad, Angie, de bajar el ritmo un poquito y preguntarles, ¿qué aprendiste? ¿Qué realmente sabes ahora? ¿Qué puedes aplicar que es distinto? ¿no? Entonces, crear esos espacios, tal vez eso es el punto de Belén. No es necesariamente que solo los cursos en línea tienen que tener más espacios de reflexión. La educación en general, debemos tener más espacios para tratar de preguntarnos, ¿realmente estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Okay? Entonces, reflexiones son importantes de incluir también. También queremos que ustedes reconocen que la emoción juega un papel gigantesco en aprendizaje. No hay aprendizaje, no hay cognición, rocalín sin emociones. Hay mucha emoción que está parte de nuestra propia enseñanza. Y yo creo que parte de nuestra incertidumbre en este momento, nuestras preocupaciones son que no tenemos el contacto con el niño. ¿Cómo van a saber que... Que, que estoy preocupado, que, que, que quiero que ellos aprendan. No tenemos el contacto físico y estamos preocupados que no podemos transmitir esto. Lo que quiero llamarles la atención es que en línea, en contextos virtuales, tú puedes transmitir el mismo nivel de emociones y hasta más fuerte. ¿Por qué? Tú sabes, Rocalina, aquí podemos vernos todos la cara. Eso es fascinante, ¿no? En un aula, la mitad de los chicos están mirando la cabeza del otro chico, no están mirándose, ¿no? En este formato se pueden verse y esto es poderoso en términos de emociones, de poner en mano en el pulso de cómo está este grupo. Me parece que Marcia está bien pensado en esto y Carlos está, no sé si está escribiendo o pensando o o estar leyendo un mensaje, no sé, pero podemos, ah, tomando notas, muy bien, entonces, podemos vernos y eso es importantísimo, pero además, Rocalín, podemos ver a nosotros mismos y eso le hace un cambio en tu propia enseñanza, tú sabías eso, Ángela? es rarísimo, tú has visto a ti mismo enseñar una vez. Es fascinante, porque al momento que tú ves a ti mismo enseñando, tú cambias tu forma de hacer. Y eso le hace que el contagio social es muy impactante. ¿no? Lo que queremos que ustedes entiendan, si ustedes atreven a hacer esto, no están solos. Todos, todos que estamos aquí, estamos en el mismo y todos estamos tratando de apoyarnos lo mejor que podemos. Entonces, eh, no dejen que... Tu preocupación, tu miedo por la plataforma inhibe tu posibilidad de hacer algo bueno en este formato. Entonces queremos que se sienten más cómodos y tranquilos en, en hacer esto. Porque es importante que nosotros sentimos que esto es una linda oportunidad. ¿Cierto Lourdes? No es para preocuparnos. Es una oportunidad de cambiar la educación que tuvimos de antes. ¿no? Entonces lo que quisimos es simplemente hablar un poquito sobre... Este papel cambiante del docente. Ah, ¿Y quién tiene micrófono abierto? ¿Quiere decir algo? ¿No? ¿Está bien? ¿Quién está con un eco? Tú puedes cerrar el micrófono, así Cintia, así pues, si ves. Padre, el... ahora, yeah. No veo a nadie. Ok, entonces lo que queremos es simplemente llamarles la atención de la importancia de integrar información sobre el cerebro y cómo aprende. Además de la información de tecnología y tuve la oportunidad de estar en el panel de expertos para hablar del nuevo conocimiento del docente moderno y concluimos que no solo tenemos que tener conocimientos de contenido, tienes que saber Lucy no sé qué enseñas, pero tienes que saber la materia. Sabemos, uh, Silvia, si no sabes matemáticas, no debes estar enseñando matemáticas, ¿cierto? Y si Marcia no sabe historia, no debe estar enseñando historia. La gente tiene que tener conocimientos del contenido, pero también tienen que tener uh, conocimiento de cómo enseñar la pedagogía. Y además, Estela, si tú enseñas matemáticas, tú debes saber los patrones de errores que ha de tener los chicos. Tú tienes una pedagogía de matemáticas muy específica, ¿no? Entonces, además de conocimientos de tu materia y además de saber cómo enseñar, hoy en día exigimos que ya saben de la tecnología. Y además de la tecnología, tienen que saber un poquito más sobre cómo aprende el cerebro. Y muchas veces no estamos prestando atención, de la manera que aprenden los chicos, estamos pensando en el cronograma o tengo que cumplir con este capítulo y puede ser que estamos dejando atrás muchos niños porque no estamos prestando atención a sus necesidades, no estamos diferenciando nuestra entrada en la información, entonces hay que tomar esto en cuenta ahora, hay que poner todo esto en contexto y entender cómo eso nos hace más como científicos del aprendizaje, no solo eh, eh, docentes, pero estamos basando nuestra información en la enseñanza basado en ciencia. Lourdes, estabas así, ¿querías hacer una pregunta o solo estabas jugando con los iconos? <risas> hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, realmente quería aportar algo a lo que usted estaba manifestando, de acuerdo a las competencias que tiene el docente en este caso. Pero sabemos que la realidad en nuestro Ecuador es otra porque a veces eh, la planta docente en las instituciones no está completa. ¿Y qué es lo que hacen de pronto a veces eh, los directivos? Es rellenar esos espacios que a veces no hay. Entonces, es allí donde se cae en un error fatal porque si bien usted lo decía, si yo no sé historia, ¿qué voy a hacer dentro del aula? Pero allí también viene eh, la parte del gobierno que no envía la planta completa a las instituciones, en este caso a los docentes, o no se abren los concursos, o simplemente no hay partidas presupuestarias para contratar ese personal. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas autoridades? Es eh, completar esa, esa carga horaria, ¿sí?, y es allí donde se comete un grave error, porque, quiero, porque el docente de física a veces no, no puede dar eh, matemática, que es algo similar. ¿verdad? ¿Sabes lo que quiero compartir contigo ahorita? Es una posibilidad tremenda, porque vamos a estar aprovechando del internet. Puede ser que no tienes eh, el mejor docente en inglés en este momento. Pero tú puedes tener el mejor docente en inglés mañana, porque a través, gracias a lo que tenemos ahora en el internet, podemos tener gente que realmente saben de la historia, que saben de arte, que saben de matemáticas, que pueden ser, que complementen a nuestros cursos. Y justamente saber manejar esos recursos, por ejemplo, ustedes han escuchado de YouTube, existe una cosa que se llama TeacherTube, tube, que docente tube, o sea, es una cosa que, que está solo para docentes. Hay videos así. Existe cosas como el Khan Academy en español, que esta gente sí saben mate, sí saben ciencia, sí saben de biología, sí saben de todas esas cosas, pero ya está grabado esos cursos. Lo que nosotros tenemos que saber es aprender cómo aprovechar de los recursos existentes para poder complementar y llenar esos vacíos que puede ser que nos dejan un espacio en, en, en, en la planta de los docentes. No tenemos gente que sabe realmente X. Yo conozco una persona, es un químico, y me dice, mira, por, la única razón que me hizo enseñar inglés es porque mejor yo sabía leer en inglés, pero yo no sé enseñar inglés, pero me hizo docente de inglés. Este pobre, lo que tenemos que hacer es ayudarles apoyando con el app de Duolingo que le enseña el inglés mucho más rápido y con la sabiduría del docente de entender a decir a los chicos, ¿saben chicos? Esto no es mi campo, pero, y soy honesto con ustedes, pero yo tengo los recursos para ayudarte y vamos a aprender juntos esta materia. Ser honesto y aprovechar del internet para poder llenar esos vacíos. Tienes toda razón, Ruedes, que eso sí es un, tenemos en todas partes del mundo, tenemos una, uh, un, la, la profesión docente en todo el mundo, está mal pagado y aún uh, estamos faltando gente que entra en la carrera, simplemente porque la gente que sí estamos aquí somos súper dedicados y hacemos por un, tipo de pago que no es remuneración eh, en, en plata es simplemente estar satisfecho que alguien más está aprendiendo porque literalmente en el mundo es un problema en, en general, pero para llenar eso es lo lindo que podemos aprovechar ahora que en el Internet hay miles, cien mil, millones de videos de gente, de plataformas, de justo lo que dijo Michelle que nosotros encontramos la gente gratuitamente comparten. Un docente que lograba hacer un experimento de ciencias fabulosos y tú no sabes de ciencia, ellos ya compartieron esto en el Internet. Tú puedes aprovechar de esa información. Entonces, queremos guiarles a usar su energía de la mejor manera. Lourdes, no tienes control sobre quién está contratado o no. No tienes control sobre el mal presupuesto o oferta de docencia pero sí tienes control sobre las posibilidades que existen en internet si aprendes a encontrar esos recursos para llenar los vacíos, entonces eso es lo que queremos tratar de aprovechar ahora. José, ¿tú tenías uh, alzado de la mano, José? o solo estaba saludando? No, solo saludando, ok, ya está bien, okay. ¿Alguien más tenía alguna pregunta en este momento? Está bien. Vamos a simplemente terminar solo explicando, hay información atrás, hacemos muchas investigaciones y tenemos muchas publicaciones que, que indica que muchos docentes eh, tristemente en América Latina seguimos creyendo en mitos sobre el cerebro, pensamos que hay estilos de aprendizaje o que las niñas no tienen la cabeza para mate y solo para lenguaje. O que hay gente cerebro derecho, gente cerebro izquierdo, todo eso son mitos. Y hay que despejarnos de esto porque esto va a hacer daño a cualquier enseñanza que hacemos, cara a cara o en virtual. Entonces, tenemos que quitar los neuromitos, tenemos que saber las pocas que, cosas que son ciertas sobre el cerebro y contextualizar esto. Si ustedes desean más información sobre cada uno de esos puntos, sobre los mitos del cerebro o las cosas ciertas, en nuestra página hay videos cortos sobre cada uno de estos puntos que se pueden revisar para saber la información buena, la información mala, para evitarlo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, hay, ciert, hay un video sobre cada uno de estos puntos eh, del cerebro, la singularidad del cerebro, variabilidad humana, la importancia de, de usar la experiencia previa, toda esa información ya hay videos que se pueden ver en la página entonces para no pasar más tiempo en esto y también hay videos sobre los postulados sabemos tú crees silvia eh, o silvi en guerra que la motivación es importante para aprendizaje silvi abre tu micrófono abriendo ya ahí me escuchan. Muy buenas tardes con todos. Sí, yo pienso que la motivación es muy importante. Sobre todo en la clase que yo trabajo con niños pequeños, siempre debemos primero animarles, eh, motivarles para que ellos ven, estén predispuestos a adquirir los conocimientos y a trabajar. Es muy bonito, Excelente. sobre todo yo que trabajo con niños de cinco años en preparatoria, pues sé de esto y sé de la importancia también de, de la motivación. Muy bien. Aquí viene la parte del cerebro. Interesante. Sí. La motivación es importantísima, pero lo que te motiva a ti, Silvia, no motiva ¿Sí? a Carlos. No motiva a Carlos. Y lo que motiva a Carlos, no motiva a Mayra, ni a Carmen. Entonces, todas estas cosas, esas 21 cosas que están listadas aquí, son ciertas, Julia. El problema es que hay una variabilidad humana muy grande. Y para poder aprovechar de cada uno de estos puntos, tenemos que conocer a nuestros propios estudiantes. Si no conozco a Gustavo, yo no sé lo que estresa Gustavo. Yo sé que estrés, está estrés es necesario para aprendizaje, pero demasiado estrés es malo para aprendizaje. Pero yo no sé el punto en donde el pobre Gustavo está demasiado estresado. O cuando está realmente enfocado y alerta y está funcionando bien. Entonces, si yo no conozco a mis estudiantes, Angie, yo no puedo aprovechar de esta información. Entonces, cada uno de estos puntos, 21 puntos que están aquí, hay un video sobre cada uno de estos en nuestra página que ojalá que puedan revisar. Pero todo esto es importante tomar en cuenta cuando estamos planeando las clases. No importa si es cara a cara o en línea, ¿de acuerdo? Entonces, regresamos a este punto. Lo que quiero es, eso sí, ¿ustedes sí vieron estos? Miren estos, Marta, ¿sí viste esto? Este pobre perrito que está, ya, ya dibujaba en todo, todo, pobre perrito. Ahí están los niños chiquitos en la, en la casa ahorita porque literalmente están esperándoles a ustedes que se organicen sus vidas a través de clases interesantes para poder aprovechar. Entonces, en los grupos pequeños, eh, hemos, eh, quería conversar sobre problemas, pero también quiero llamarles la atención y con esto voy a terminar para poder ver si ustedes tienen algunas dudas específicas. Eh, prometemos conversar sobre algunas herramientas específicas, eso es lo que quiero hacer ahorita con uh, algunas herramientas. El primero es que en estos grupos grandes que tenemos ahorita, quiero llamarles la atención de dos cosas. Uno, ya hablamos del contagio social, porque podemos ver las caras y podemos tener los nombres, y yo puedo decir, por favor, Mayra, ¿qué piensas de esto hace ese momento? ¿Tienes alguna duda? Yo puedo llamarle por nombre y puedo ver si la Mayra realmente está escuchándonos o está leyendo algo más. Mayra, ¿estás mirando algún video en YouTube? No, estás con nosotros, ¿cierto? Ah, ok. Abre tu micrófono, no te escucho. <risa> Buenas noches con todos. Eh, sí, estoy solo que la pantalla de mi computadora ahí estoy viendo ya muy bien ok entonces lo que es interesante con los grupos grandes podemos aprovechar y llamar a la gente por su nombre podemos ver las caras podemos mantener la mano en mano el pulso si estamos bien si estamos bien con la clase o tenemos que ajustarnos no pero la otra cosa interesante es que hay un efecto de desinhibición esto qué quiere decir es rarísimo pero significa que antonio no te sientes eh, con vergüenza, puede ser que en, la, en cara a cara, cuando estás en una aula de 50 personas, te sientes un poquito preocupada, preocupado de hablar en voz alta, pero es interesantísimo que la gente, cuando están en una aula virtual, hablan, hablan de cosas que tal vez no van a hablar cuando están en una aula cara a cara, porque hay una protección más o menos ahí, se sienten más cómodos, una anonimidad que le permite compartir. Entonces, en las sesiones grandes se pueden aprovechar en, uh, en, uh, en el aula virtual. También en los grupos pequeños, como ustedes experimentaron un poquito, no, hay un mucho mejor personalización del aula, se pueden tener hacer más auténtico porque cada persona puede tener voz. Aunque tienes un grupo grande, puedes tener un intercambio de ideas que le permite regresar al grupo grande a compartir con más confianza entonces se pueden aprovechar de las aulas pequeñas también en el chat no sé si ustedes están aprovechando del chat ahorita no sé si está pasando Michelle veo que estaba Ah, muy bien entonces perfecto se puede aprovechar del chat para la aclaración de, de, de, de dudas justo lo que hizo Michelle alguien preguntaba sobre los neuromitos o lo que sea Michelle aprovecha del chat para aclarar y profundizar este punto esto es el link donde se puede encontrar la información. Eso es la presentación. Entonces, eso permita. Y Fátima, no sé si has estado una vez en una conferencia, has, esc has escuchado una persona decir, a ver, voy a hablar. Y se puede preguntar al final. Espera. O sea, solo va a haber preguntas al final, ¿cierto? ¿Han escuchado esto? O nunca, sí, ¿nunca te pasa? ¿Sí te ha pasado? Claro. Es que eh, depende de la situación. Pues si, si la pregunta medita en ese momento, hazla o sea, no, y de una, preguntarla. Pero el asunto de que en ese momento que tú tienes que preguntar, tienes que preguntar ya, porque después al final se te olvida hasta la idea que tienes planteado y tantas situaciones. Justo. ¿no? Justo. Y lo que hacemos es cuando tienes el chat, tú puedes aprovechar preguntando en ese segundo. Tú puedes preguntar, eh, eh, una de las personas, Michelle o Cintia están pendientes, están tratando de satisfacer tu necesidad, tu curiosidad en este momento. ¿Por qué? Porque necesitas, William, atención y memoria para aprendizaje. Y no puedes prestar atención a todo lo que está pasando si tu cabeza está preguntando algo, de lo que pasó y no tienes una respuesta. Entonces parte de la idea, Pati, de aprovechar del chat para despejar las dudas en el momento, para que no haya un problema de, de enfoque, de atención. ¿okay? Entonces parte de la idea de usar el chat es para la atención. También lo que hicimos al comienzo, eh, ¿tú acuerdas, Ángela, que cuando entraron yo les pregunté, por favor, eh, saluda en el chat y dinos de dónde eres? O sea, yo soy de qué ciudad o lo que sea. ¿Por qué? Porque yo puedo registrar la asistencia sin hacer nada más, porque sale todos los nombres de la persona, entonces yo puedo ver quién estuvo aquí a tiempo y quién no. Entonces, eso sí, fácilmente yo puedo registrar asistencia a través del chat. También en los quiz, varios de ustedes preguntaron, ¿cómo hago un quiz? Ojalá que puedo convencerles no hacer quiz toda la, la vida, ¿por qué? ¿Por qué? Un quiz, una prueba, simplemente mide al nivel de conocimiento. No mide las destrezas, no mide cambios de actitudes o valores. Es superficial. Eh, una prueba literalmente mide las cosas que te puede decir Google. Entonces, ¿tienes una duda? Ah, vamos a googlear la información. Si sí, ese, ese nivel es un bajo nivel de aprendizaje. Por ende, en nuestras clases utilizamos las pruebas autocorregidos, Héctor, son autocorregidos. Yo tengo que inventar una buena pregunta, pero ahí está, está colgado allí. En mi clase yo les digo a los alumnos, toman cien mil veces. A mí me, no me importa cuántas veces tomes el examen, pero tienes que sacar 100 porque yo necesito que entiendes el vocabulario y los conceptos que están allí. Y si no, no logras 100 vienes a la clase, Isabel, y tú me dices, mira, yo no sé, pero revisé y hice diez veces, pero el número tres no puedo. ¿Cómo lo hago? Entonces, muy puntualmente yo sé cuál es el problema que tú tienes y podemos mejorar esto. Entonces, en todas las plataformas, Héctor, existe la posibilidad en Moodle, en Desire to Learn, en uh, Blackboard, en todas las plataformas de cursos, en Teams, todo existe la plataforma para poder hacer las pruebas automáticas. Entonces esto es, es, es automático y se puede hacerlo para motivarles a entender el vocabulario. Se puede utilizar los foros no solo para un control de lectura, pero mejor para crear comunidad. En nuestra clase pedimos, Mónica, a ver, responde a esta idea en 250 palabras y después responde a dos personas más a su respuesta para tener una conversación. Y lo que encontramos es la gente empieza a tener un diálogo sobre el tema que es bastante bonito y eso crea una linda comunidad, ¿ok? Además, el último punto aquí, después me callo que tenemos una mini biblioteca por cada tema. Entonces, Lucy, dependiendo de lo que enseñas, seleccionas ciertos videos, lecturas, podcasts, información que tú crees que puede apoyarte en, este, en la enseñanza, en lo que nosotros hacemos con los estudiantes es les decimos mira revisa el video porque hacemos el aula invertido, revisa el video, revisa los recursos, elige por lo menos uno y ven a la clase con preguntas y la única cosa que pasamos es enfocado, enfocado en el estudiante Marcia, cuál era tu pregunta, qué necesitas saber, qué necesitas de mí, o sea, eso es el papel del docente, porque ya están los datos y fechas y hechos de la cosa googleable pasado en el video, pero lleguen a decir, pero todavía no entiendo algo. Entonces yo puedo aprovechar mejor de mi tiempo a profundizar en las necesidades de cada estudiante. ¿Ok? Las mini bibliotecas tienen una variedad de información para qué? Para que podemos comenzar en el punto de partido del estudiante, Lucy no es donde dice que debo usar el texto, es donde el estudiante necesita comenzar. Entonces, yo voy a tener una variedad de información allí en la mini biblioteca. Si el niño no sabe mucho, puede hacer las cosas más sencillas y llenar ciertos vacíos y después trabajar a hacer las cosas más complicadas. Pero yo proveo la oportunidad de tener bastantes diferentes puntos de entrada de la información. ¿Ya? Entonces. Esas son algunas herramientas que utilizamos que queremos compartir con ustedes. Si quieren ver nuestra aula, podemos darles un tour de esto. Pero lo que quisimos es, a partir, estamos creando una, una página con varios recursos nuevos que Michelle, ¿quieres compartir cómo, esto, cómo estamos procesa, progresando con, este, con esta página? Sí, justamente eh, estamos... Eh, en inglés y en español lo estamos creando, por eso <risa> eh, ha sido un poquito más de trabajo, pero justamente estamos está, está organizada de la siguiente manera. Si eres educador, si eres administrador o si eres padre de familia. Eh, igual está categorizado por temas. Entonces, eh, yo que sé, necesito, necesito apoyo en diferenciación. Entonces, ¿qué estrategias o qué herramientas puedo usar para diferenciar? Eh, necesito, ¿cómo traspaso, eh, cómo traslado mis clases eh, presenciales a en línea? Entonces, paso a paso y justamente, por ejemplo, estas herramientas que les, que les estuvo mencionando Tracy, eh, el chat, ¿cómo utilizar el chat? ¿Qué es el chat? Eh, ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo lo utilizo? O los, estos foros de discusión, eh, igual, ¿qué son? ¿Cómo utilizar? Y de, incluso están están eh, ejemplos de cómo utilizar o cómo dar una retroalimentación y demás. Entonces justamente estamos tratando de, de dar ejemplos porque, claro, a veces eh, pensamos que, que se entiende, pero no, la verdad es que, que sí estamos tratando de hacerle lo más lo más eh, preciso, lo más simple. Eh, eso. Perfecto. Entonces, uh, para que ustedes visiten y utilicen ese, esta, esta página nueva que está dentro de Conexiones para apoyar su transición. Entonces, para terminar, básicamente nosotros pensamos que este formato ahorra tiempo, mejora el contacto con los alumnos, pero hay que aprovechar eh, de las herramientas para poder hacer todas esas cosas. La verdad es lo que más necesitamos, Isabel. Es tu buena voluntad, tu buena actitud hacia esto. Si ustedes están absolutamente traumatizados por este cambio y están histéricos, los niños jamás nunca van a aprender. Entonces hay que aprovechar eh, de, de ese espacio para desahogarnos entre nosotros, pero después poner nuestra mejor cara en frente de los estudiantes eh, con las herramientas, una variedad posible, o sea, la variedad de información posible. Entonces lo que quiero es invitarles literalmente ahorita, hacer un 3-2-1. Ángela no sé si es cierto, pero no sé, ¿aprendiste algo nuevo? ¿Aprendiste tres cosas que no sabías antes? ¿Aprendiste algo del Zoom? ¿O de las aulas pequeñas? ¿O aprendiste algo? Hay dos cosas, Patti, que quieres saber más información. Yo necesito más información. Y hay por lo menos, Mayra, una cosa que estás pensando, ok, voy a incorporar esto en mi práctica. Eso es lo que queremos eh, darles el espacio de pensar hacer esto ahorita. Tienen un minuto en silencio para hacer esto y después vamos a cerrar. Entonces, revisa la información de lo que hicimos. Voy a poner el resumen aquí. Cintia, Michelle, si hay algo en el chat que tenemos que responder. Ahora, cuéntame dudas, preguntas. Patti, algo que quieres puntualizar o concretar o algo que no explicamos en suficiente detalle que quieren hablar. También quiero decirles simplemente, eh, estamos aquí por nuestro propio o sea, interés en mejorar la calidad de educación en, en Ecuador. Y eh, vamos a dejar de grabar en este momento, vamos a, a cerrar esto, pero quedamos para contestar sus preguntas. Entonces, eh, si ustedes tienen alguna duda y que necesitan uh, tener una aclaración ahorita, por favor, habla. Habla con toda confianza porque estamos... Uh, ya voy